Ya, y pasamos a otra vuelta del hombre. El Lebrón. El más duro. El king. Del movimiento urbano. Super Don Miguelo. Miguel Ángel Valerio. Se declara. Pónganle una foto. Ahora que está acá, el muchacho No me lo pongan con cabello. Ay Dios mío, Villalona, no pega una. No, no, Villalona, es increíble. Y Villalona increíble. Señores, el Super Don Miguelo. Ey, no es igual la, la gafa mía, no la que tiene. Enfócame aquí, que ya, ya están mandando mensajes. Enfócame aquí, ve. Muy diferente la gafa. Que ahorita dice que Miguelo me la apretó. Vean ahí, ve. Diferente, ve. Tiene dos ojitos ahí. Mire, diferente la gafa, vean. Sí, pon, pon a Miguel o ahora, porque ahorita dicen que yo tengo la misma, la misma gafa de él, porque ya están tirando el veneno. Míren, mírenlo ahí, que es muy diferente la gafa. Tengan cuenta. Señores, anoche con el éxito de la final, ¿verdad, flaco? De, de, de NBA y NBA. Saben que Miguelo es fanático de Lebron. Y cuando pasó el juego y todo, posteó en Instagram. ¿Verdad, Villalona? Porque tú. No manda las informaciones. Cuando ganó Lebrón, él postea y dice: Yo soy el Lebrón del movimiento. Váyanse adelante que yo lo agarro. Fue Villalona. Eso dijo Don Miguelo, el super Don Miguelo. De, no, pues Miguel, ahora, ahora pusiste una bachata aquí en el estudio Villalona, ¿eh? Dios mío. Señores, y eso ha llenado de crítica el movimiento urbano. O sea, el movimiento urbano es delicado. Yo le he dicho a Génesis que para hablar de movimiento urbano hay que tener problemas, hay que tener, eh, eh, o sea, evitar problemas con eso. Entonces, por estas declaraciones que ha dado Miguelo, eh, un mar de comentarios que él no tiene su tiempo pero yo creo que Miguel miguelo es muy duro miguelo es muy duro en lo que hace la música entretenimiento para la, eh, para las personas pero yo creo que ese chin ese chin le picó a miguelo o sea le picó a mucha gente el hecho de que él se programa ese muchacho. Que ese muchacho se programara como el Lebrón. El Lebrón del. Del movimiento urbano. Sabes que Miguel se ha dado duro un challenge que le trajo problemas también. Pero eh, se pegó mucho. El challenge. de ¿Y qué fue? No hiciste nada con esa chapa. Ya ustedes saben, por ahí María se va. Y ha, ha estado en la paleta pública por varios días. Él dice, repito, él, que es el lebrón del movimiento urbano. Para mí, Miguel, es muy duro, muy. Está por encima de, de, de, de mucha gente. Ya ustedes saben, ahí está el Instagram, si ustedes quieren, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Vamos a leer para de comentario, ahí Villalona. lea un comentario. El primero que salga ahí Villalona, léame. Oye, lo hay. Rey de Israel dice, tú vienes siendo Ale Caruso, Caruso sí, sí, sí. y yo Dugli. No sé de dónde viene. de algún el, el, el, la del, la de A la ley de Israel, LR. Ahí está, posteando el R. Eh, ya ustedes eh, saben, velo eh, ahí. NBA MVP lee otro. Vez, ¿Cómo es? Bala, ¿Cómo que la dice la Giancarlo? Carlos? Miguelo, Miguelo, Miguelo James. Ahora le están diciendo en los comentarios, señores. ¿Eh? Ya ustedes saben. Miguelo James dice le dice. Le faltan, le faltan dos todavía para que... Señores, vamos a un video musical y, y retornamos con los asombrosos, lo más duros de 4 a 5, de lunes a viernes, con Génesis, Ariel Méndez y Neto Floppa tarima la realidad. Recuerden a las 9, es el aire del pueblo, ahí están los muchachos, Filo, el perro eh, y la unidad canina. <risa> el perro tiene su unidad, eso no es que dique. Ya ustedes saben, retornamos en breve.